que tal amigos y futuras leyendas de youtube bienvenidos a nuestro canal bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión como anuncia la capturita que tenemos ahí en el vídeo el mes de julio promete ser un mes grande sí señor un mes épico los directivos de playstation plus prometen que este mes nos van a dejar con la boca bien pero que bien abierta de qué se trata bueno pues vamos a contar un poquito más acerca de esto. Y es que recientemente, en una entrevista dada por los directivos, nos han dejado caer que el próximo mes de julio, pues, como ya he dicho, nos van a dejar muy, muy, muy, pero que muy sorprendidos. ¿De qué se trata? Pues mira, en este tema, pienso mojarme un poquito más, porque, claro... Como siempre PlayStation Plus nos vive mareando, la perdiz, que eh, los meses van a ser buenos, que van a ser buenos y terminan siempre siendo pues, un desastre. Y esta vez yo voy a mojarme. ¿Por qué voy a mojarme y dar mi opinión? Pues porque puedo y porque me lo merezco. Así de sencillo. También pediría que a ustedes dejaran en la caja de descripción o en la caja de comentarios abajo, perdón, mejor dicho... Eh, sus impresiones acerca de este tema y de lo que vamos a hablar A mí me hace gracia porque en más de una ocasión Sony nos ha vendido la misma película Y se las hemos creído una y otra y una y otra vez Pero teniendo en cuenta la debacle de suscriptores Que están perdiendo cada vez más A lo mejor dando un poco más al público Buscan llamar la atención y de este modo volver a ser los reyes de la tortilla y que la gente se anime otra vez a tener playstation plus es posible que se nos sorprenda de verdad esta vez teniendo en cuenta lo, da lo ya dicho y que metan títulos que nos dejen con la boca abierta pero claro una cosa es lo que al jugador les parezca épico y otra lo que les parezca épicos a ellos esto se vería si los títulos son o han sido top en ventas en el pasado y que hayan tenido buena acogida por el público en su día aparte han comentado que van a tener cierta sorpresa a lo largo del mes por lo que debemos estar alerta para saber cuál es esta sorpresa que lo mismo es una caca pero bueno esperemos a ver qué tal eh, esta medida puede ser un gancho ojo esta medida puede ser un gancho ya que como sabemos en agosto los precios de playstation plus suben y puede que quieran generar un alza en sus ingresos cediendo títulos para atraer y luego darnos el hachazo en los comentarios pueden dejarme saber sus opiniones al respecto ya que esta es una opinión personal y pues claro me gustaría escuchar lo que opinan ustedes al respecto que creo también que a medida que se acerca playstation 5 o sea la, la nueva consola van a intentar Contentar a toda costa a los gamers. Como... Aquí lo que buscan es, pues claro, viene la nueva PlayStation 5, pues vamos a ceder títulos, vamos a ganarnos gente y de esa manera cuando salga PlayStation 5, pues listo, tenemos ahí una legión de jugadores y compradores a más no poder. Pero ¿cómo hacemos o logramos que PlayStation Plus mejore los títulos cada mes? Fácil no haciendo caso a las tonterías que cada mes nos ponen así logramos que vean en pérdidas y recalco esta palabra pérdidas que la gente no está contenta con los juegos que nos ofrecen y tendrán que mejorar sí o sí pues verán los números bancarios cada vez más para atrás ¿Cuándo se anunciarán los títulos para julio pues no lo sabemos pero tomando en cuenta la fecha en la que estamos, que estamos a vamos a a ver, estamos a 25 de junio, pues esperamos que la, el anuncio sea pues en esta semana. En esta misma semana se tienen que anunciar los juegos que estarán disponibles para julio. Si hubiera alguna filtración sobre los juegos a lo largo de la semana, pues pueden estar seguros que yo haría un vídeo para que ustedes lo supieran cuanto antes. Así que nada. Esta era la noticia que tenía que darles, futuras leyendas de YouTube. Activar, no olviden activar la campanita y suscríbete al canal para estar al día con el contenido que va saliendo con relación a este mundillo que tanto, que tanto nos gusta y nos apasiona. Así que ha sido todo y muy, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta luego.